Mía, no? John Wick, uy amigo, ¿usted no, qué le está pasando? Sí, sí, No, ah, con unos amigos el y. El BN, señor, yo sí, sí, no sé sí, sí, qué pasó sí, ahí. Ay, ese es Cata. Creo que sí, está muy ah, bueno. ¿Les pedimos papeles o qué? Buenas. Amigo, bájese del vehículo. Caballero, ¿se puede bajar del vehículo? Sí. Está amable, venga conmigo. BN, oh, me okay, decimos, su DNI, su DNI, Me pasa su cédula, me pasa su Hey Julián amigo, bienvenido, ¿cómo vas? Bienvenido a la posilga, compa. Uy, qué gas Dale, Eso... Que vaya, Uy, no, no, no. Lo dije para eh, que me eh. escucharan los tuyos. Bueno, yo sigo comiendo pizza. Uy. ¿Y ese 20 qué? Supongo que si envían 20 es porque solicitan ayuda, ¿no? Se supone. Muy buena pregunta, bro. Ah, pero allá hay policía. Vamos, vamos, vamos. vamos, a ver vamos. qué pedo. Y algo les tomamos la foto. ¿Los abatieron? ¿Los abatieron? Como que sí. Oh, lo escogieron, lo escogieron, vamos, bon, vamos, bon, vamos. Bon. Uy, pero marica, como 10.000 tombos para dos. ¿Son ustedes cierto? Sí. Afirma. Ojo. Oh. ¿Y nos lo llevamos ya o qué? Pensé que era... De repente, de... mis arentos. Teniente, eh, las estas las de que, que lo suban. Suban. Ah, señores, un momentico, antes de que lo suban, necesito sacarles una foto a estas personas. Que viene Torturitia. Listo, venga, amigo, venga aquí conmigo, venga, venga, venga. Quites esa máscara, socio. Ah, bueno. Si sí está la amable, la oficial, me le quita las esposas. Me pueden soltar, que no puedo ni ver. Pesado. Sí, ya. ya, ya se lo quitamos. Amigos, si es tan amable, se me quita la capucha y se me quita la camisa. Se me quita la camiseta. Y me pasa su DNI si es tan amable. Que se aleje este, que está muy cerca. No ya hablamos, hombre. Otra vez, hombre. Estamos actuando. Qué pereza. En serio, eh. Qué pena, oficial. Sí, apenas. Quédate quieto señor, muéstrame tu perfil Está la mía, ¿no? Sí, John no Wick, uy amigo, no, ¿qué, no, qué no. le está pasando? Sí, sí, está la no, mía Estábamos con favor. unos amigos Eso y suene, yo sí, sí, no sé sí, qué pasó sí, ahí seguimos. Llegaron... No. Me dejaron ahí tiran en el suelo Nada, no, un fa... Me perfil izquierdo ¿Usted sabe cómo es o el asunto aquí? Sí, el documento Esperemos a ver qué pedo Media vuelta Acá la billetera Gucci y el hueco a la derecha. Michael Sepulveda, listo. Eso, listo, Ahí Ya se lo ya. pueden llevar, sí. Venga, venga, Mi venga. venga, de... venga. Sí. Bájese, está Ahí cojones que me coja, hombre. está. Ahí está. no me Ahí a Ahí está. Eh. Voy a arrestar a algún otro Listo, Lima 1 Listo, Lima 2, a unos Arre Hasta luego señor, muchas gracias Ah, oficial, disculpe una consulta Escuchan los dos princesitas ¿Por qué fue que sí. los cogieron? Sí, les. Ya les digo Bueno, acá qué pedo ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. ¿Por qué fue que los cogieron? Escuche, escuche. Eh, intento, asesinar a un civil, no, no, no, intento asesinar a un policía. Y, y nadie está haciendo eh, nada. de armas. Nada. Pues, eh, Nos están matando. De, ah, policía de información falsa y fuga. Ah, listo. Voy a llamarle. Ay, marica, esa moto. Esta es la, misma, este es la misma, esta es la misma, es John Wick, el que yo le tomé la foto. ¿Ese es el mismo? Es el mismo, el mismo. ya al man hay que ajusticiarlo porque... O sea, me dice el oficial, sí. tentativa de homicidio a un oficial, información falsa, eh, asalto, o sea, ya, ya está bueno con eso. Bien, llamemos al mecánico y que se lleve esta vaina para los patios. Ah, marica, el John Wick. Lucho, tú no serás John Wick. <risa> <risa> O, ¿O fui yo el que te tomé la foto? Ah. Oye, eh, ¿cómo llamamos al mecánico sin... ...boletearnos? No, creo que nosotros la podemos encontrar No, no me deja. A ver, interactuar con vehículo. No. Ah. ¿Cómo es el comando? ¿La ponal? Con la coma, ¿no? Yeah. SK 064 SK 064 Ah, John Wick, ah, pero. No me deja, no me deja, no sé. Todo pedo, todo pedo. Bueno, ya sabemos quién es el más. Si, sí, ya. Uy, robé carro, caña, nos robamos un carro. <risa> <risa> Hey, dímelo, Dani. Bien, vale, bien. ¿Qué tienes? ¿Varias cuentas para o qué? Consumir gasolina. Déjeme decirle. Ya lo hemos tanqueado como 10 veces. No, papi, esto es, esto es una fuetica, una, una rentica <ríe> Hey, ya vengo, ya vengo. Un segundo. Bueno, a ver, pero entonces, ¿cómo hacemos? Eh, pero, para ahora así nadie le da por vender drogas, por... La policía anda abajo. mira, ahí le cayeron a dos manes nomás, le cayeron como 30 policías. Una cosa berraca. Mientras tanqueo, yo miro por acá WhatsApp. Y está tanqueando. Yo juraba y comía un que estaba tanqueando Fue de raya Disparo Robo de auto, autopista olímpica Choco gamer ha sido sentenciado a 5 meses meses de servicio comunitario Suracto de Vea pues. Ya ves si volví, qué pena. Ahí coloca. No sé. Pero podemos esperarlo acá. A ver, de pronto sale una alerta de venta de drogas. Uno es muy y se mete por donde quiera, mire. la sí. ley me la paso por los huevos. Pero ustedes sí la tienen que respetar. Uy, ¿cómo? Por los huevos. Por dos huevos. ¿Peludos o acicalados? ¿Qué? Uy, yo digo que uf, peludos para que les dé la mano. Uy, no. Ah, bueno Dani, bueno, estoy pendiente entonces a tus dos cuentas Ah, no quiso vender droga al muchacho <risa> Pues vamos y qué? se la vendemos <risa> Que lo inculpamos <risa> <risa> 10 nueve, por favor 10 nueve, por favor Vamos oh, no sé. ¿usted escuchó eso? Sí, sí, pero no están hablando con nosotros. Por entonces, ¿por qué no susurran a nosotros? Eso pues es a todos, susurra, eh, es, es a, a todos, sí. Todos. Ahí estarán los rolos lo secuestramos ¿No es? ¿A quiénes? ¿A quienes A No, ¿Dónde está el bon? Ah, ¿El verdad la que el bon? bon... Sí, el juez <ríe> El huevón se fue con Juan ¿A dónde? A la ciudad esa Ah, por la... Sí, por la otra. sí sabes? Yo creo que en la onda va a pasar algo muy raro, pues. ¿Y está cuándo no? ¿Por qué? Porque está muy quieta. Mire, eh, por allá están tumbando. Ay, si nos torchamos allá en Banco Central por una hora, esperamos hasta que lleguen y ¡pa! Oye, <risa> ¿y a quién le quedó el McDonald's? Eso sí está bien. Eso ya existe <risa> otra vez sí vea todo sellado eh parte pero esta gente ya no quiere hacer nada delictivo <risa> Que gente va a comportarse tan bien eh. pues vámonos de Maliant <risa> cierto parte es que ya, ya los bandidos tienen miedo eso ya no más que Aquí nada más Link el John Wick. Somos, somos 66 y 18 policías, imagínese, hay 42 personas que están, no, 52, hay 52 personas que son civiles ahí normales. <risa> y nosotros acá dando vueltas a los pendejos y nadie a ti ahora sí yo creo que nosotros en nuestras épocas éramos los únicos que activábamos el coso de drogas y nunca llegábamos ay la limo esa ay, farses, y la puerta a mí me da una mala espina cuál puerta la ¿qué? tuya ah, yo me veo con puerta si sí, yo la veo abierta a ver, espérenme, me hago por acá a ver si se cierra, ¿ya se cerró? No. No la golpeó, no la. A ver, ¿se cerró? No. Uy, el entorno. Frank Torres. Frank, pero entorno de que entendí. Ni idea. Uf, qué buenas frenas. Cuidado, no, pero mira, estos es. Charrer, eso es bueno. <ríe> Prudencio, sigue, es la copa de que vemos. A la. Ay, la... la... ay por... es kata. Ese es kata. Creo que sí, está voltando el man. ¿Les pedimos papeles o qué? Sí, sí, pidémonos papeles. Hola buenas. Buenas. Amigo, bájese del vehículo. Caballero, se puede bajar del vehículo, estamos male. Sí. Está amable. Eh, venga conmigo. me oh, pasa su cédula, me pasa su <risa> Ahí lo está viendo Documentos viendo en Johnny. Me permite sí, por favor sí, licencia de sí, conducción sí, Si es tan ah, Catalina Sí ¿Qué año nació Catalina? <risa> 1998 Ok Recibe licencia ¿Tiene alguna pistola? ¿Cuchillo? Sí, pero tengo licencia. Eh, pasa la licencia si está mal. A ver, bueno. ¿A ahí te sale? Déjame un más caballero. Ah, ahora sí. soy... ...pareciando que todo no, se en Tranquilo. ¿1900 eh, qué me bueno, dijo? Bien. Documento. 98. ¿Y qué día hay y que... mes soy Johnny, qué pena la... 13 sí, de marzo, Vale, perdón, sí, un... Vale, no vale ah, perdón, ah, que perdón, Ah, que no, funcionen. tranquilo, es ¿vale? de ustedes, no se perdón, perdón, ahí está, se la perdón, ¿vale? vale? perdón, ¿vale? Muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? ¿O me están amenazando? Eh, ¿No? Estamos patrullando no, por aquí, pena? cerca de la estación ¿Cómo? de policía y de una a la GC. No mentira no, no. señores, no, no. qué no, no. pena dar la conformidad. Listo, hasta luego señores. Los perros y a los dos por favor. Entendido, ya vamos en camino. User left your channel. por favor. R. Entendido. ¿Quién va a ir al baño? Parece porque se lo trae a un bollo después. sí. Y... Pero vayan uno por uno, que solo hay un solo baño y no vaya sea que se, se encuentren ahí, ahí en pelota. Ey, Ya subiste a cuadrante uno Acá estoy. Ok. ¿Ya están los otros oficiales que estaban en el otro cuadrante? Yes, yes. Sí, estamos completos, general 14. Yes, listo ya nos quitamos todo bueno muchachos vamos a tocar dos punticos hoy el primero es muy sencillo el primero significa el respeto a la jerarquía de mandos sí y el segundo punto, la obligación de los altos mandos, de las personas que yo tengo arriba. Listo, eh, los dos oficiales que están en la puerta, colocos en los uniformes, por favor, en reuniones. ¿Listo? 10 cuatro. 10-4. 10-4. Diez, Diez cuatro. Listo. Diez cuatro. Ay, perdón, y otro puntico que vamos a tocar hoy, señores, es el respeto a los civiles. ¿Cuál es? ¿Este? Eh, primero que todo, he visto, no he entrado señores, pero yo he estado en la ciudad checándolo a cada uno de ustedes. Chaleco, chaleco. Mirando a ver si encuentro un general o alguien que tenga un potencial alto para que se haga cargo de la policía. Como les venía contando, yo estoy en retirada de esto. ¿Sí? Eso. Eh, quiero que sepan que el, que el respeto, señores, de un policía no se les gana gritándolos ni tratándolos mal, se le gana hablándoles con autoridad y con respeto hacia ellos porque también son seres humanos. Ahí también se respeta la jerarquía de mandos. No porque son tenientes, no porque son sargentos o lo que sea. Van a hablarle a los oficiales, patrulleros, bachilleres o altos rangos con un pedazo de mierda. Eso no lo va a permitir yo la policía. ¿Y Les pido, por favor, respeto entre nosotros que somos una familia. Si ustedes no se respetan entre ustedes, señores, para el futuro general, para la persona que se haga cargo, la persona que llegue, si esa persona no lo respeta a ustedes, ustedes no van a respetar a los ciudadanos. Y tenga a los señores de, de consejo para ustedes y para sus vidas. El respeto viene desde adentro. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de los altos rangos? Si yo no estoy acá, a ninguno se le ocurre hacer una reunión. Santi se la paso porque lleva dos días, pero Santi ya sabe cómo la vuelta con esto, mayor. ¿Sí? Eh, Santi es mayor de la policía, compórtese como tal, por favor. Ok. ¿Listo? Usted ya sabe cómo es la vuelta, a pesar de que está conociendo a los policías, me encanta cómo se, se, se habla con ellos, me encanta cómo se relaciona con ellos. Usted sabe ya cómo es este y lo tiene clarísimo, loco. Entonces, si yo no estoy acá, ustedes no hacen una reunión, muchachos. Uy, ¿cómo? Si yo no estoy acá, ninguno le pregunta a un policía qué tiene, qué le pasa. No los escucha. Si se dan cuenta, yo a cada uno de ustedes los escucho. O alguien que me diga, no, bien, usted, usted es un mentiroso. ¿Cómo? Yo a todos los escucho. Les doy dos, tres minuticos. Ellos no ocupan más tiempo, muchachos. Sí, no, no se nos suba las insignias ni el cargo a la cabeza, que todos venimos de abajo. Y tercero, no quiero volver a saber de que ustedes le están pegando a los civiles. ¿Qué? Porque si desafortunadamente, perdón, me salgo de rol, la policía en mi país es así de mierda, nosotros no lo vamos a hacer. Totalmente. ¿Listo? Y no son todos los policías. Estamos de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces no, no traigamos lo que está pasando en nuestro país a las pantallas de un stream. Les pido el favor. Es cuatro. Y respetemos por favor la ciudad, y respetemos por favor el uniforme y la policía. Que no todos son, yo sé, yo sé que la policía tiene sus cagadas y tiene su gente. Cierto. Pero no todos son así. También hay seres humanos y también hay buenas personas. Definitivamente. Entonces, por favor, les, les pido, no transmitamos eso a la gente. Ni le transmitamos el odio a las personas. Ustedes están acá para cuidar a los ciudadanos, no para matarlos. Ni para pegar. Uy, ¿qué pasó allá de la... Me mandé un mensaje. Uy, espero, bueno. La buena. ¿Todo es... en orden, señor? Sí, dígame. Ah, no, no que todo, todo en bien. orden. Todo todo verdad, perfecto, bien. perfecto, perfecto. Cualquier cosita, estamos en el hospital o mandan una alertica de una. Ah, listo. Muchísimas gracias, caballero. Pues <risa> estamos gastando gasolina aquí. No, papi. Es mal que pasa. Oye esas dos motos ahí, ¿qué? Como que mal estacionaditas, ¿no? Eh, fuerte. Nosotros podemos colocar muy... Eh, hay como 20 como me salí hace 4 años porque es muy matador ser policía, sí, para o sea, ser policía patrullero es muy maluco, no, pero también una chimba cuando no puedes sí. los... porque es bien mamón, puta, parce, a usted que lo sigan por 4 semáforos para que no se salten rojo, uy, no, uy, eso es muy mamón, pero uno se siente mal, uno se siente con autoría, <risa> Uy, yo creo que en la mente hice tombos sí. hijo. Como goza uno con el dolor de ajeno. Parce, es que con Kata nos, nos íbamos en la patrulla y éramos tan, se pasamos en robo, tan, la persecución, la multica, y sí. seguíamos unos 4 o 5 semáforos. Sí. Y esos semáforos eternos. No, marica, yo creo que esta camioneta ya está más ficha. ¿Qué? Espérate, yo miro que me mensajearon por acá, Kata. No disimulen. usted aparece en todos lados. Descarada. O sea, por donde pasamos ella está. Mire. Que casualidad, qué casualidad. Va a el viento no para vi. no le digas nada. Uy, uy disparas, disparas. ¿Dónde, dónde? Oh, ya lo vi, ya lo vi. ¿Todo bien? El diablo, me asustaron hermano <risa> Todos a <hay> encapuchados <risa> Tranquilo <señora risa> gente agentes, por seguridad eh, ¿Todo en orden acá? ¿O qué, ¿qué pasó? pasó? No, hay un tipo ahí disparando, están verificando que el arma sea legal <risa> ver, este... Qué tipo loco <risa> oui, venga pero si Mi 2 debería cambiarse a esa Esa media, media. Okay. Ay, qué pena. <risa> Cierto, señora gente de esa media que tiene en la cabeza. No, no combina. Eh, bajamos. ¿qué? bajamos. Me asustaron, yo creo los vi todos encapuchados y yo me. Ay, nos cayó la, la ley La la puerta y fue lo primero que vi yo. ¡Hijo de madre! Aquí <risa> <fue."> <risa> A ver, les baja. Uy, como así que no se no, cuando arma. le di el chaleco yo dije, uff. Me Ay, ya, ya. <risa> Está practicando el hombre, si es legal, ¿cierto, sargento sí, del sí. arma? Sí, sí. Ah bueno vamos No ah, eso... sé por qué eh, señor de Sigín No por qué una media en la cabeza <risa> Cierto, no, es ya me mando media. a cambiarlo señor ¿Qué Es pena una hacer? media No mando a cambiar porque es que así Sí, que qué pena, pena Cuando usted lo mande la Sigín así Dice Dios santo loco <risa> <risa> Una media en la cabeza <risa> Vamos, vamos Uy sí, <risa> parce no, no lo había, no <risa> había... No había detallado <risa> Uy no Marica, cómo se a colocar una media <risa> Ay, yo no sabía Cuidado, se coloca, el más táctico No, María, no bien veo que usted se va no, Por nada, ya delinquimos Y es que vamos sí. por una de nuestros trabajadores y ustedes por todos lados Aparte es que nosotros nos toca andar por todos lados, o sea, papi, papi ya sí. serias Porque no hay nada más para hacer Disparo, Disparos, disparos ¿10, 20 igual de los disparos? El de El de los disparos Derecha Marica, ya se agarró, sigue, ¿no? sigue <ríe> Voy a putazo Pero, Izquierda, ¿tú? izquierda Sí, sí, sí tranquilo Pero izquierda izquierda, en ese tiro de Copy, copy, vamos en camino sí, sí. Ay, ya te decía yo, ¿viste? Ay, Dios santo Uy, se te escucha chicloso Dígame Camilo ¿Qué hace? ¿Yo qué hice? Pues estamos asegurando la zona Si, es mejor... Es, es... Camilo, Camilo a ti también, a ti también, a ti también. Camilo, Camilo, estás chicloso. Se te escucha mal, se te escucha eh, mal. señor, eh, me mandó a Narnia. Camilo 5151. No, Ay, okay, sí, sí ahí, ahí. Ya, mejor. Sí, sí. Camilo 5151. Bueno, venga a la tienda y hablamos vivo para ver si se escucha bien. Compi, Compi, Compi, Compi, eh, Compi. Se cayó como que el. Sí, sí, Eso, listo, entonces Hablemos sí. a obvio entonces, ¿cuál está eso? Eh, no, llega al del otro ¿Cuál? Al de Delta Ah, no, pero igual toca estar aquí, ¿no? ¿Esta gente allá arriba, ¿qué? Señorita, sí, le acaba de poner vidas Dale, pues, evidencias con la chica esta y estoy atento a la chica Oye, ya. señorita, qué pena con usted, ya que esta esposa me... me recibe, me escucha. Sí. ¿Dónde se encuentra su DNA? Y lo necesito. Es pues ahí, en el bolsillo. Ver. Entonces, lo voy a sacar para que me lo muestres, por favor. ¿Cómo? preguntar algo. Eh, cuéntame. ¿Por ¿Qué necesitaría las prendas? Eh, por seguridad. Eh. Listo. Ay, okay. yo ya no tengo nada que ver, se me salvé de jurisdiccional, lo siento. Ay, ah, estos dos también. No, muchachos. ¿Qué les pasa? ¿Lleven el camino bueno? Ay, no tan jovencita que se ve. Nada que se levanta. Nada, sí, nada, me Eh, azul, azul, azul. Dentro del. Ah, mira, acá están. Acá, no, acá está. Ah, ya, ya lo veo, ya lo veo. Estoy en la tienda de ropa. Hay. Un. Que, que me perdí. Uy, ¿qué le están aplicando ahí? Confina. Amigos. Sí. Venga, yo te digo una cosa. Eso. <risa> Necesito que a esa mujer que está. Procesando MS, eh, no hagan nada, ¿y esto? es de general, mientras tanto, ¿y esto? Ah, vale, vale, eh, entendí. Los, los demás, demás incriminados, y sí. Los demás sí, o sea, no EMS. Eso, les... ¿Cómo se siente? ¡Ay! ¡Ay! Suéltalo, oficial, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ay, Dios mío. Señorita, venga conmigo, por favor. Vale, vale. Cuéntame qué pasó. Y ellos entran y yo me quedé aquí, aquí. Sí, sí, yo. colega. No, no se movió, porque. Me ya se le tomó las fotos y las huellas. Ahí, a no sé. Huellas ah, ya, ya no, solo fotos. Eso, fotos, fotos, eso. Fotos, afirma. Fotos sí, sí. y DNA, y ya sí, sí. está todo listo. Sí, sí. Ya solo faltaría con este sí, señor y los otros sí, sí. dos, creo. Sí, sí, sí. Ah, listo, listo. Que por acá, te comento una pesita. Nuestro. Si sí. no necesitan las placas de estos vehículos, ya las tomé y ya las voy a ir enseguida no más tarde, las encuentran eh... en base de datos, listo Están Ah, excelente, mujeres. excelente, listo, perfecto entonces ¿Qué cargos si en se le imputan que... entonces? Eh, creo sí, que es hombre, posesión hombre, de arma ilegal y no sé si es intento o asesinato policial Ah, listo, de una entonces, aquí hago la anotación y ahí estamos chequeando la base para las fotos Listo, listo, vale. De igual forma les encargó a Wick. Uy. Que, vaya que hoy lo cogimos dos veces. A John Wick. Ah, John Wick, sí. Ya estamos trabajando en eso a ver qué, qué inteligencia le hacemos. Porque pues imagínese, dos veces en una noche, o sea, muy complicado así. No, loco, los montó ya esta semana un tal Juan Carlos y un tal Martín que los cogieron como cuatro veces, loco. Sí, también. No, imagínense. Si les puedo colaborar en algo, con todo gusto, vale. Mira, listo, yo, amigo. Tengo un toquecito ahí que con gusto les colaboro. Ah, ya le cuente con eso. Listo, listo, ver vale. Eh, sí, afirma, yo le devolví el DNI, yo le devolví el DNI. Eh, el mío no me lo ha devuelto. ¿o? No, no, señor. Ah, no, no, no ah, se lo devuelvo. Muchas gracias por la ayuda una con mucho gusto Uf. ¡Ay, amigo! Aquí la señorita ¡No, resista! Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ay, ay, Hola, hola. Ay, ay. ¿Me escucha? Hola, hola, ¿se, me escucha? Hola, ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se le escucha. ¿Cómo está mi rey? Sí. Bien, bien. ¿Usted cómo se siente? La verdad que para el culo. Vale, vale, vale. Vale, Listo, venga conmigo, ¿vale? Voy con usted a donde quiera, mi rey. Me parece muy lindo usted. Listo, ¿me pasa su DNI si está mal Eh. Sí, cómo no. Espera un momento, por favor, que en estos momentos no me recordaría. Ahora espérame, venga, estoy buscando, pumba. No, pasa nada, bien pueda, tómese su tiempo. Ah, creo que ahí está. Tome, a ver. Le... Permítame, le tomo una foto. Me va contando qué hacía usted aquí. Eh, sí, sí, sí, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escucho. ¿Te vale. ¿Alcanza a acordarte eh, algo? Eh, lo único que me acuerdo es que estaba, estaba comprando ropa con mis amigas Okay. Y de la nada cayó un pibe Y el pibe empezó con un arma Yo casualmente tenía un arma que era de mi tío okay. Y como defensa personal Empecé a dispararle a él Lo terminé creo que tirando Y la policía me empezó a disparar Cuando yo solamente quería decirles que paren un momento Y bueno Vale, me, vale yo, me, me creo creo que ahí caí Vale, Después, vale no ¿Están amable, ¿Se quita la pañoleta? Eh, claro, cómo no Tuki No se enamore, por favor, eh <risa> No pasa nada ¿Tienen licencia a la pistola? Eh... Creo que, creo que no, porque fue un regalo de mi tío, pero bueno... Si quieren, no sé que, no sé cómo puede ser. Como le digo, fue un regalo y bueno, eh, básicamente oficial. creo que no tengo la licencia, pero siempre la utilizo para gente para, para cosas buenas. La última vez me intentaron de secuestrar y bueno, comieron plomo, como se suele vale, decir. Vale, vale, de le cosa, cuento ¿no? entonces. Oficial, oficial. Oficial. ¿Sabe qué? Usted me hará porque con... no me esposo Listo, Lima 1 eh, Aquí con el oficial, oficial venga Ella tiene una pistola que dice... Este oficial... Dios santo... ¿Oficial? Hola, ¿oficial? Se la escucha, ¿oficial? sí. Eh, sí me está sí. hablando a mí, me está hablando eh, a mí no, a sí. uno de los compañeros que está allá, que ah. está dando vueltas, que haga el fight que... eh, ¿qué, qué pena mi oficial, el superior Están como sordos. Eh, sí. Bueno. ¿Ahí me escuchas, sí? Bueno. Yo lo escucho. Sí, sí. Es señora gente, que, pena, que lo necesitan acá. cuénteme amiga. Ella, Ay, me mire, dice, ella me dice que tiene una pistola que usó como defensa personal, pero no tiene licencia. No, entonces, confisque y... Listo, entonces ya ellos se encargan de darle sí, multas sí, sí, y todo sí. lo que necesite, ¿vale? Sí, sí, sí y eh, Es más, no yo confisqué nada y nosotros allá yo eh, confiscamos Perfecto, listo, entonces lo que le aconsejo de momento es Hágase como pueda con la licencia Porque si la vemos nuevamente por ahí Con una pistola y no tiene documentación Ya es un poco más complicado el proceso con usted, ¿listo? Listo, listo Entonces bien pueda, puede seguir aquí con el oficial Dale, dale, yo los acompaño donde sea, reyes. Mientras que no me esposen, porque la verdad que Me esposar me duele las manitos, no les voy a mentir Vale, ya eso te de edición de ¿Listo? Listo, ¿listo? listo, listo. Listo. Entonces, Lima. ¿De un MU. Ya. Copy. Ya todas copia, las no? pruebas ¿Ve? están recolectadas, ya. 60. eso está turbio, ¿listo? ¿listo? Mi oficial, qué pena, nos retiramos. ¿Necesitan algo no, más? ¿Ay, ¿Ayuda? no, no, no. no eso, excelente, hasta luego.